Hola Cuatro Duristas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartir con vosotros pequeñas cosas que creo que es importante que sepáis si estáis en la tesitura de decidiros si queréis o no queréis compraros el Pocophone F1. No quiero decir que os lo compréis ni os lo dejéis de comprar, simplemente son cosas que creo que es importante que sepáis antes de que toméis una decisión. Venga, pues comenzamos. Ante todo quiero dejar claro que es un gran terminal y que por el precio que tiene de salida 329 euros oficial, 2,99 con la oferta de lanzamiento y ya se puede empezar a encontrar en China mucho más barato, es un terminal que en relación precio-prestaciones realmente es, es insuperable desde mi punto de vista. Obviamente tiene unas carencias que el precio las marca, pero estas carencias ya están determinadas de, de fábrica, las características del fabricante no engaña a nadie, especifica lo que es, y ya te dice lo que hay, es un Snapdragon 845, un gran procesador, la construcción quizá es carcasa de plástico, a mí personalmente me da igual porque le pongo una TPU siempre y eso me da absolutamente lo mismo y la pantalla que es IPS en lugar de AMOLED, vale sí, pero se ve suficientemente bien, salvo, luego os lo explico, algunas cosas que yo desconocía y que he descubierto y que realmente para mi caso es un hándicap importante. Si no tiene NFC, esto el fabricante ya lo dice que no tiene NFC, no tiene puerto infrarrojos porque el fabricante te está diciendo que no tiene puerto infrarrojos o te dice o no te dice nada que tenga puerto infrarrojos, tampoco te lo dice del NFC. Para mí el NFC, pues yo lo uso a menudo y para mí es un inconveniente, el puerto infrarrojos lo uso menos. Tiene radio FM, que es el tipo de terminales que no tienen radio FM y esto ya era una cosa que no era muy habitual y sinceramente el tema de la radio FM es una cosa que yo encuentro que está muy bien. ¿Y qué más? No tiene estabilizador óptico de imagen. Sí, no tiene estabilizador óptico de imagen. El fabricante no te está engañando, no te está diciendo que lo tenga. Tiene estabilizador electrónico y realmente funciona muy bien. Los resultados son realmente sorprendentes. Viene en tres versiones, con 6 GB de memoria interna, en versión de 64, 128 y con 8, con 256 de RAM. Yo personalmente he cogido la 664 porque con 6 yo creo que hay más que de sobras y le he puesto una micro SD de 128 GB y con eso voy más que sobrado, pero sobradísimo. Está muy bien que puedas tener o dos Sims o una Sim y una micro SD. Yo no uso dos Sims, pues aprovecho le pongo una micro SD. Otro gran punto a favor es la gran comunidad que hay detrás de este aparato. Y como no, quería aprovechar una vez más la ocasión de saludar a los compis del grupo de Telegram, que os lo dejaré en la descripción, en el enlace, que es Poco F1S. ¡Un saludo, colegas! ¡Hasta ahora! este Bueno, esto Xiaomi lo ha tenido muy claro desde el principio. Bueno, quizá no tanto, aunque yo creo que ellos ya lo sabían. Y son trampas que ponen para, para luego hacer ver que escuchan a la comunidad, que tampoco digo que no lo hagan, ¿eh? pero por ejemplo, el tema de desbloquear el bootloader, tenías que esperar, en mi caso me decía que... 60 días para desbloquear el bootloader. Y bueno, pues ahora ya han dicho que, que nada, que toda esta protección que la van a quitar. Será que ellos no lo sabían, ¿no? Después tampoco de saque, tampoco lleva grabación de vídeo. Uy, pasó el autobús, que ruidoso. Tampoco lleva grabación de vídeo 1080-60 frames y, y menos en 4K. Solo se limita a 30 frames por segundo. Que dices? Bueno, para la mayoría de las cosas hay más que de sobras, pero bueno, está capacitado y más para más que capacitado para 60 frames, tanto en 1080 como en 4K, pues bueno, pues ya lo pondrán, ya lo arreglarán. ¿Qué más? Pues bueno, en cosa de una semana, pues ya han salido tres actualizaciones y van a salir actualizaciones constantemente. Y sobre todo, yo lo que insisto, lo que veo más, más importante y que está muy bien es que va a haber una comunidad detrás de desarrolladores acojonante, como hacía tiempo que no se, que no se respiraba este ambientillo, ¿no? Vamos a recuperar un poco el espíritu del, de los Nexus iniciales o del OnePlus One cuando salió, ¿no? ¿no? sé, yo sinceramente creo que en relación calidad-precio-prestaciones es un terminal que está súper bien. Simplemente es tener claro las cosas, las carencias que tiene. Que son que no tiene el NFC, que no tiene el puerto de infrarrojos y el tema este de la polarización del cristal que con el teléfono en vertical con gafas polarizadas cristales polarizados no ves la pantalla esto dicen que hay unos templados que más o menos lo medio arreglan pero bueno habrá que investigarlo a ver si, si esto realmente es así en mi caso es una cosa que no me permite utilizar el teléfono no me permite utilizar el teléfono no ya me he mojado. Este no es un terminal para mí. De momento. ¡Ah! ¡Ah, vale! Porque el tema este de la polarización vertical no me permite funcionar correctamente. Entonces, lo siento mucho, pero yo no me lo voy a quedar. ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! Pero claro, esto es mi caso particular. No, cada uno allá... Cada, cada quien es cada cual y cada uno ya con sus necesidades, sus requerimientos, sus posibilidades y sus aspiraciones y lo, y lo, que, y lo que tenga que hacer. O sea, yo en mi caso, para mí no me funciona. Uy, uy, uy. Bueno, pues estamos aprovechando aquí el túnel de lavado. Mire, mira, para grabar esto que os comentaba. Aquí tenemos el top del coche y aquí tenemos el cocopón F1 con el Maps en vertical en el coche puesto. Y de momento se ve todo bien, ¿vale? Ahora vamos a ponerle las, los cristales polarizados delante y veremos cómo... ¡Pam! Desaparece. Si inclinamos así un poco, se ve. Si no Estos son los cristales polarizados, ¿eh? Los pongo, ¿vale? Bueno, de hecho es que si, sí. miras si los pongo aquí ya... Dirígete a el a de los seis, Castillejos, está polarizado Castil de Rosalia en vertical. De Castro. Vale, gracias, guapa. Ahora me, ahora me dirijo, ¿eh? Entonces, Dirígete hacia el nordeste en Carrer de Santa Carolina hacia Carrer de los Castillejos Luego gira a la derecha hacia Carrer de los Castillejos Lo ponemos así... Bueno, ahora se ve... ¡Pum! Ahora no se ve Y claro, si llevamos esto en los ojos Es que no vemos nada Bicicleta, también lo mismo claro, y esto en cambio aquí veis no, aquí no pasa esto está la polarización buena se hace en diagonal porque tú nunca en principio cuando utilices navegación o mapas de o aplicaciones deportivas o cosas así no vas a ver el móvil en, en diagonal ¿no? con el HTC U11 pasaba que estaba en horizontal entonces cuando lo, lo hacías ir la cámara con el los cristales polarizados, no veías nada. La polarización se tiene que hacer en diagonal. ¿Veis? Esto un fallo para Xiaomi, poco si, Sí, tiene un notch acojonante, súper grande. Sí, vale, tiene un notch muy grande, muy acojonante. Pero es que el notch este tú ya lo estás viendo, ya te lo están enseñando, nadie te está escondiendo nada. El tema del desbloqueo facial, bueno, es, es alucinante lo rápido que va y en, en oscuridad total funciona a través de infrarrojos. Por eso tiene este pedazo de noche, porque tiene todos los sensores y los, las luces infrarrojas para poder hacer los desbloqueos. No sé, sea, tiene cosas muy buenas, realmente cosas muy buenas. ¿Qué más? El tema de las notificaciones. Sí, que se pierden las notificaciones, sí, claro, se pierden las notificaciones, pero, pero no es nada que no se pueda arreglar. Y que seguro que bueno, ahora ya, ya hay soluciones a través de temas, a través de de módulos determinados que esto se arregla los iconos de las aplicaciones te marca aquí saludamos al camión este que acaba de arrancar vamos a saludarlo, y luego dicen que contaminamos y tal, pero es que mira, mira esto, qué cacharro de gasoil, mira, mira qué ruido esto tiene que sacar un humo negro por el tubo de escape que tela marinera Buah. Buah. en fin, Pilarín para mí, yo insisto, el tema de la polarización con el móvil en vertical, esto a mí es lo que me, me fastidia, porque esto por ejemplo, son unos clips los clips polarizados que los usas para, para practicar deporte al aire libre para ir en bicicleta para conducir para muchas cosas y entonces con, con estos clips con el móvil en vertical no veo la pantalla bien y aquí tenemos el teléfono puesto en el soporte de la bicicleta vale que está vertical podría ir horizontal quizás sí no lo sé pero estoy acostumbrado a llevarlo sin vertical y creo que de la manera que me presenta la información para mí es más cómodo entonces eh... Es el pocofone F1. Aquí tenemos, pues, uh, por ejemplo, el Mi Fit, un entreno que teníamos hecho. Y ahora vamos a poner el cristal, la funda de cristal polarizado delante de la lente. Bueno, es que ya, de hecho, lo ponemos aquí ya. ya vemos que apenas se ve nada. Solo que giramos un poco. Así ya se ve. Pero si lo ponemos así, horizontal, no es operativo. Es una pena, ¿eh? porque es que es un pedazo de terminal, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y hasta aquí el vídeo este de las cosas que creo que es importante que sepas, que es importante que tienes que saber antes de decidirte si este terminal, el Pocophone F1, es para ti o no es para ti. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, se agradece que le deis un buen like, si os suscribáis al canal, que activéis la campanita y así estaréis al tanto de los nuevos vídeos que publiquemos. También me gustaría que dejaseis en los comentarios vuestra impresión sobre el vídeo, lo que queréis saber sobre el terminal, las preguntas que tengáis y con mucho gusto intentaré responderlos a todas. doña Gracias, un saludo y hasta pronto. ¡Chao! No quiero decir que... ¡Brapapuf! Es un precio, nada, es un terminal que relación calidad prestaciones. Pa. Sí, no tiene NFC, no no tiene. Pa. Para mí yo insisto el tema de la polarización en horizontal. O sea, perdón cuando el vídeo está. Polar.